alquileres, yo creo que eso no pasa solamente aquí, sino que pasa en muchos países, en Venezuela yo o solo sea, voy a poner de mi con, de contexto cuando yo salí de Venezuela, salí directamente a Perú y en Perú también, era como tipo Venezuela o sea, era como que bueno, mes de alquiler eh, mes de depósito y ya, como que bueno entra todo, aquí te piden hasta tu sangre todo o sea, Dios mío, en qué cabeza cabe y es complicado señores, complicado Conseguir alquiler dueño directo O sea, tienes que caminar, recorrer Pedirle a los santos de que tú puedas conseguir Un dueño directo para que tú puedas alquilar De resto, las inmobiliarias Casi que tienen ocupados todos los alquileres de, de, de todo Buenos Aires, de toda Argentina Y te piden de todo Garantía propietaria ¿Quién va a tener una garantía propietaria? O sea, esta señora inmigrante ¿De dónde va a tener una garantía propietaria de alguien de aquí? Mami, si yo me vine con una sola maleta y ya, este te piden seguro de caución, o sea, nada <ríe> te piden todo, como no sé, ahorita yo no sé, tres, tres meses de alquiler, para la inmobiliaria, para esto, para el otro, para el abogado, para... en fin, terminas pagando un platero solamente para alquilar, eso es algo que sorprende muchísimo porque en otros países, por lo menos como les digo, en Perú no era así, o por lo menos en los lugares que yo estuve concurriendo no era así.